Estos son dos ciudadanos son chilenos, querían ingresar a la provincia, como bien decías, eh, con... Eh euros que estaban pegados a su cuerpo esto estamos hablando de unos 200.000 mil euros que estaban justamente en diferentes partes de su cuerpo ahí lo estamos viendo miren esta fotografía así sí. es como pudieron encontrar estos billetes producto de haberse llevado adelante exportaciones sin la debida liquidación de divisas de acuerdo a lo que ha podido investigar la dirección general de aduanas en cuanto a esta investigación sí. el origen del dinero se constató que uno de los hombres había realizado exportaciones de productos primarios sin liquidar las divisas en nuestro país, por lo que se presume que el dinero provenía de dichas maniobras ilícitas. Es por eso que a partir de ahora lo que se va a buscar en la provincia de Mendoza serían algunos eh, algunas fincas de Tunuyán que estarían quizás involucradas no. en esto. ¿no? O en sea, esta... o sea, exportó productos agrícolas, fue, los vendió, los colocó, juntó toda la plata y después se la trajo, pero... Eh, pegadita con sintex para no de declarar la, nada. Para no vientre. declarar nada y mm -hmm. eso, claro, cuando se le hace la detección vieron que eh, están allí revisando absolutamente todo en aduana, claro. allí es donde detectaron que estos, estos ciudadanos chilenos llevaban en su digamos, en, en su interior de, de, detrás de la ropa, por decirlo de alguna manera, estos fajos de dinero que era una suma importante de euros no claro. eh, por eso ahora se va a comenzar con una investigación y eh, lo que decía el titular de la, de la Dirección General de Aduanas, que su nombre es Guillermo Michel, lo que él dice es que muchos agropecuarios de buena fe han actuado en este sentido, pero lo cierto es que estos ciudadanos chilenos no lo han hecho de buena uh -huh. fe. Entonces, por eso es que ahora se va a investigar acerca en algunas fincas, sobre todo de Tunuyán, eh, qué ha pasado para poder establecer y poder llevar adelante Sophie. la investigación. ¿Ha trascendido cómo sigue el destino judicial de estas personas luego de que te encuentren con 200.000 euros pegados al cuerpo? ¿Qué pasa? Bueno, ahora lo que, lo que van a seguir es investigar. En uh -huh. estas fincas van a extraer los papeles correspondientes para poder establecer cuál ha sido este intercambio que se ha tenido y a partir de allí eh, poder ver qué responsabilidad les cabe a estos ciudadanos claro. chilenos y sobre todo qué va a pasar con ellos. Sí, ¿no? para ayudar también a su situación, tendrán que... Dar testimonio de dónde están las, los lugares, ¿no? Sí, esas están fincas? complicados porque también cómo ingres, querían ingresar el dinero, ¿no? O sea, ya lo estaban haciendo de una forma eh, indebida. Claro, exactamente. Por eso ahora lo que resta de la investigación es establecer eh, esas, eh, esas fincas donde se tuvo el contacto y a partir de allí con esa documentación, eh, uh -huh. bueno, van a, eh, van a investigar qué fue lo que pasó y seguramente qué responsabilidad le cabe a esta estos dos ciudadanos. Claro. Sobre todo uno de ellos era el que más llevaba el dinero consigo en sí mismo, diríamos. Eh, por lo tanto, las imágenes que ustedes estaban viendo recién eran elocuentes, ¿no? Uh -huh. Estábamos viendo cómo estaban estas, est estos dineros en estas personas. Y fue todo una cuestión de tareas acá en Mendoza, mejor dicho, en, en el límite, en, en la frontera. No claro. es que alguien desde Chile había dado el dato, sino que de repente cuando van a cruzar los, los palpan o se fijan... Y se encuentran con eso. Exactamente, exactamente. Así fue que muchas veces es aleatorio, vieron que a veces... Pero bueno, seguramente eh, de acuerdo a esta investigación claro. eh, entiendo que tienen que haber tenido algún dato en particular. Como para lo, llevar... Claro. Sí, para llevar adelante eh, esa revisión más exhaustiva. Porque tengo ¿no? entendido que no hay un tampoco un escáner personal para no, que la no, persona... No, no. no, no Tengo entendido haya que no, no, no sé si no, no, lo hayan no. incorporado no, en no. este último tiempo, pero Yo he, he tiene que haber tenido un no. dato justamente importante para sí. llegar... Y... O, proceder. ...o caer en el procedimiento aleatorio... ...como dice también Sofía... Puede ser. Sí, ser... a veces... ...o alguna actitud sospechosa que te haga pensar... ...totalmente, sí. esto también es, es así... no uh -huh. ...quienes hemos pasado por el, el paso internacional... Sí. ...sabemos que muchas veces hay personas... ...a las que revisan más, claro. a otras menos... ...y también hay actitudes que también delatan... ...a las personas que algo raro eh, tienen... ...y es por eso que eh, lo digo así vulgarmente... no bueno. ...pero eh, es así... Eh, ...por lo tanto estimo que en esta investigación... Lo que resta es establecer con esa documentación qué responsabilidad le cabe a estos dos ciudadanos chilenos y en función de eso bueno, se procederá a lo que corresponde en su país.